Le duelen, se le ponen rígidas las caderas, trabaja todo el día sentado en una oficina, en un mostrador, manejando un auto, un taxi, un camión. Ojo el piojo, puede tener el músculo psoas acortado o contracturado. ¿Quién es el músculo psoas? Aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos cinéticos y cinéticas a Kinesalud TV donde el movimiento es salud y la salud es vida. Hoy vamos a hablar sobre el músculo psoas y quédese hasta el final porque va a aprender muchísimo. Recuerda suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita. Síganos en el facebook, síganos en instagram, síganos en twitter. ¿Qué es el psoas? ¿Quién es el psoas? Hoy en día se habla mucho del psoas que el psoas está contracturado. En realidad nosotros lo estudiamos en la carrera de kinesiología hace más de 20 años, ya hablábamos del psoas. El psoas es un músculo, es un músculo muy importante, es un músculo primario, primitivo, es el músculo de la marcha, es un músculo que de por sí es fuerte. ¿Qué pasa? ¿Puede estar acortado? Sí, si pasamos muchas horas trabajando en un escritorio, en un mostrador, en una oficina, en un camión, sobre todo los camioneros, un colectivero, una persona que maneja una guagua, una guagua, un colectivo, un bus, es diferentes formas de decir lo mismo, puede tener ese músculo contracturado. Generalmente se si está el psoas contracturado y también los músculos isquiotibiales están contracturados para aquellos que quieren elongar los músculos isquiotibiales les aconsejo vean el siguiente vídeo. El psoas es un músculo poliarticular va desde la columna hasta la cadera no sabe dónde está la cadera le aconsejo que vea el siguiente vídeo le dejo el enlace en alguno de estos puntos vamos con Jerry a hacer un acercamiento para mostrar dónde está ubicado el músculo psoas desde ya nosotros vamos a mostrar una representación de cómo sería el músculo psoas no es una clase anatómica es simplemente para visualizarlo y tener una idea el músculo psoas es un músculo muy profundo bien ya estamos haciendo acá un acercamiento con Jerry no se van a ver nuestras cabezas es irrelevante, ya que lo importante es mostrarle el músculo psoas. El músculo psoas sale de las vértebras lumbares, de las apófisis transversas, que son estas apófisis que están acá, acá están cubiertas por el músculo psoas. El músculo psoas baja, baja, baja, baja, se junta con el músculo ilíaco que está en la pelvis, se van a juntar los dos, el músculo psoas y el músculo ilíaco, y se van a insertar en el trocánter menor del fémur, que es ese huesito que está acá, esta protuberancia acá. Entonces, ¿qué pasa? Recuerde que los músculos actúan como resortes y hasta casi diría como amortiguadores también, ¿no? pero eso no lo vamos a aclarar en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? El músculo psoas es un músculo poliarticular, quiere decir que cubre muchas articulaciones. De cada una de estas, es una articulación va cubriendo varias articulaciones. Entonces, en general, cuando un músculo es poliarticular, tiene muchas funciones. Puede, si actúan un psoas solo, inclinar la columna ¿eh? un solo inclina lateralmente la columna si actúan los dos van a producir una especie de extensión de la columna y una flexión del tronco entonces los dos van a realizar flexión del tronco porque van a arrastrar el tronco hacia abajo si tomamos como punto fijo la columna y la cadera es el punto móvil va a producir la flexión ¿ven? va a levantar la cadera Va a producir una abducción y va a producir la rotación externa de cadera, por lo tanto, el psoas en sí tiene tres funciones: es flexor, abductor, rotador externo. Entonces, cuando yo hago este movimiento, y lo, me, voy a, me voy a alejar un poquito para que lo puedan ver: este movimiento es flexión abducción y rotador externo flexión abducción rotación externa flexión abducción rotación externa rotación externa entonces el psoas hace una inclinación lateral de un solo lado inclinación lateral ¿Eh? y si contraigo desde abajo va a ser abducción flexión y rotación externa o sea que un psoas contracturado me lleva a esta posición si los dos psoas se contraen al mismo tiempo voy a ir va, va a lograr como una extensión de la columna lumbar pero va a llevar el tronco hacia abajo extensión de la columna lumbar con el tronco hacia abajo con el tronco hacia abajo. Recuerde algo muy importante en general y vamos a hablar de alineación el cuerpo tiene tendencia a caerse más hacia un lado que hacia el otro sin un lugar hay un lado donde predominantemente inclinamos el cuerpo por lo tanto en esa zona va a haber músculos acortados y el psoas puede ser uno de ellos, el psoas supongamos que está cortado del lado izquierdo va a tender a inclinar el cuerpo hacia ese lado por lo tanto va a achicar los espacios, va a achicar los tres espacios y acá me traje, va a chicarlos. si yo me inclino hacia un lado, acá tenemos otra representación, como ven por los agujeritos salen los nervios, esas líneas amarillas son los nervios entonces al haber una inclinación hacia un lado esos nervios pueden estar comprimidos por lo tanto puedo tener adormecimientos en las piernas al liberar el psoas esta columna empieza a volverse a la posición normal por eso es muy importante aprender a alinear el cuerpo y para eso vamos a hacer un video. es muy importante tener todo esto en consideración es muy importante aprender a liberar los diferentes músculos los principales músculos si esos músculos están contracturados vamos a tener problemas vamos a tener dolencias vamos a tener adormecimiento vamos a sentir hormigueos sobre todo en los pies cuando esta parte se ve afectada y ese puede ser el músculo psoas o sea que diciéndolo de otra forma también una escoliosis hacia un lado contractura un psoas y produce sintomatología por lo tanto liberemos el psoas y tratemos de corregir la columna y empezamos a trabajar un poco lo que es el alineamiento de la postura y si le va gustando el video, pónganos un me gusta un momento todavía no hemos terminado seguimos aprendiendo vamos a la oficina a mostrarles una forma de chequear si el músculo psoas está contracturado y vamos también a hacer unos estiramientos del músculo psoas este video está grabado en parte en esta oficina y de golpe nos vamos a trasladar a otra oficina como por arte de magia para realizar esta prueba lo mejor es hacerlo entre dos personas pero Jerry eh, se acaba de ir a comer algo así que me dejó solo voy a continuar entonces yo en este momento me voy a sentar me voy a acostar con las, con las dos con las dos piernas flexionadas voy a flexionar una y la voy a llevar hacia el pecho entonces mi columna lumbar se va a poner lisa, se va a aplanar contra la superficie y después voy a levantar la otra. Ahora, si yo la levanto y la mantengo estirada ahí y, y no la puedo bajar, no la puedo bajar a, como yo en este momento, sino que queda estirada, entonces quiere decir que el SOAS de este lado está contracturado. Esa es una, una de las formas en la cual se puede saber cómo un músculo psoas está contracturado. Vamos a ver cómo estirarlo. ¿Qué le parece? ¿Tiene su psoas contracturado? ¿Ya hizo la prueba? Ponga sus comentarios abajo y recuerde compartir este video con aquellos que lo necesitan. Como dijimos anteriormente, el psoas es un músculo que está bien profundo. Tenemos los abdominales, después tenemos el mediastino, toda la parte de los intestinos y el músculo suas está bien profundo por lo tanto si yo lo quiero palpar tengo que ir con mis manos en forma profunda. ¿Molesta? Si, sí, molesta. Trabajar el SUAS es realmente molesto. Hay que saber hacerlo con mucho cuidado puede ir a ver a su kinesiólogo, a su terapeuta físico, para que le pueda trabajar con las manos el psoas y de esa forma liberarlo o relajarlo. si llega a palpar? Sí se llega a palpar, pero hay que ir bien profundo. Otra cosita, en mi caso para liberar el psoas utilizo bastante los Dolphins o la terapia MPS con puntos claves para enviar la orden y relajar el psoas. Antes de tratar algo manual, generalmente yo utilizo siempre eh, los dos o la terapia MPS. Y recuerde algo muy importante, cuide su cuerpo, es el único lugar donde tiene para vivir. Para conocer cómo funciona la biomecánica del cuerpo, una base, un comienzo, un poquitito, le recomendamos, le recomendamos que baje nuestra guía de vida, es totalmente gratuita.